Y antes de comenzar quiero mandar un fuerte saludo para Nancy Bueno 168. Muchas gracias por comentar amiga y eh, te mando un fuerte abrazo desde acá. Que tengas un excelente día. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante. Y es justamente sobre por qué mucha gente eh, que ve videos tutoriales de cómo desarrollar eh, electroquinesis, bolas de energía, sibal, cómo aprender a volar y todo este tipo de tutoriales psíquicos que hay en youtube porque esta gente no obtiene resultados con estos poderes y antes de continuar con el video les hago la pregunta, les hago la interrogante ¿será acaso que todo esto de los poderes es falso y, y nada de esto existe? Vamos a dejar algo muy en claro y a continuación les voy a explicar cuál es la clave para que ustedes puedan tener poderes. Se las voy a decir a continuación, porque sí, efectivamente los poderes sí existen. Es muy fácil, eh, el que no tiene fe, el que no cree en esto, nunca va a poder lograr tener poderes eh, psíquicos. Si tú no crees que puedas volar, nunca vas a poder volar. Si tú, cre si tú no, no crees de, eh, definitivamente que no puedas hacer una bola de energía, jamás la vas a poder hacer. La clave para lograrlo es tener fe. Y voy a decir dos cosas que son muy importantes. Las dos claves para poder eh, lograr el tipo de eh, poder que tú quieras logra, eh, lograr tener o si quieres lograrlos todos pues adelante puedes lograr todos los poderes del mundo eh, básicamente tienes que tener fe como repito pero no fue de esa de, de compasión como de rogándole al universo como de eh, diciendo eh, por favor denme los poderes por favor quiero tener poderes eso no funciona, no hay que tener fe de lástima, hay que tener fe de coraje, hay que tener fe de confianza, fe de seguridad, estas son las claves, fe, eh, confianza, coraje, fuerza y seguridad, ese, ese tipo de cosas, estos eh, tres elementos son los que tienen que tener eh, tu fe, fuerza, coraje, confianza y eh, pues el prácticamente el estar seguro de que esto te va a funcionar tienes que estar seguro de que esto te va a funcionar porque si no estás seguro de que te funcione no te va a funcionar y la otra clave que también es muy importante que tienes que aplicar es precisamente que eh, tienes que eh, creer en esto vuelvo a repetir y voy a explicar más a fondo por qué eh, se puede volar desde luego se puede hacer un acibol se puede controlar la electroquinesis la aeroquinesis la, la, la clonoquinesis eh, se puede hacer fuego por las manos sí eh, pero si tú no tienes eh, si tú crees que no puedes hacerlo no lo vas a poder hacer miren por ejemplo les pongo un ejemplo eh, de que se puede, se puede los perros pueden hablar pero no lo hacen en vez de eso ladran los perros y los los perros sí pueden, sí pueden hablar pero no saben que pueden eh, hab hablar pueden ladrar pero no saben que pueden hablar eh, ¿por qué? porque no creen que creen que no están conscientes de ello. Tanto así que en internet hay un video. De un perro. sí De un perro que ice, dice ice cream en inglés. Algo así como mi helado. Ese perro habla. Habla. Entonces lo que tú tienes que tener. Es ser consciente. De que tus poderes eh, están ahí. Tienes que. Eh, principalmente que nada eso eh, tener esa fe esa confianza de que de que vas a poder volar porque mucha gente la gente que empieza con estas eh, prácticas de origen sobrenatural y esotérico a, a final de cuentas tienen falsa fe o no creen o, o simplemente lo es que quiero ser claro mucha gente hace esto porque simplemente, eh, pues quiere ser como Superman o como yo que sé, algún superhéroe que se ha visto por ahí en la televisión, ¿no? Eh, pero lo hacen sin realmente creer esto, o sea, lo hacen simplemente eh, por hacerlo, no tienen la paciencia. Y precisamente esa es otra clave, no tienen ni la paciencia ni la creencia. Eh, ni la fe hay algo en este mundo que está comprobado que se llama efecto placebo son como las pastillas que te que bueno mucha gente debe de tomar pastillas las pastillas no sirven para nada eh, eso o sea si tú no puedes dormir y vas con un médico y este médico te te receta pastillas y al final estas pastillas te sirven no es porque las pastillas en realidad te estén sirviendo sino porque tú crees que las pastillas te van a servir y al final de cuentas eso es lo que te hace dormir el poder de que tú crees que te va a funcionar y que al final efectivamente se te funciona eso es el, eh, el efecto placebo y por eso para que tú eh, tengas, puedas desarrollar algún poder como polar o tener electroquinesis o hacer seaballs o la infinidad de poderes que existen. Eh, tienes que tener el poder de la fe. El poder de creer. El poder de creer eh, es algo que eh, tienes que... Mm, tomarlo como algo eh, como algo eh, real, ¿no? como algo que es verdadero, como algo que existe que es verdad entonces este tipo de cosas son eh, las las claves para para poder finalmente eh, lograr tener estos poderes, el que cree lo puede lograr, el que cree a, al final logra eh, sus sus objetivos, no hay que tener fe en nada exterior, Dios no está afuera, uno mismo es Dios, Dios, eh, Dios está dentro de nosotros, tú mismo que me, que me ves este video eres Dios, no hay ningún Dios afuera, Esas son falsas cosas que nos han vendido las religiones, pero bueno, eh, ese, ese es otro tipo de, de tema otro ejemplo que les voy a dar muy bueno fíjense por ejemplo es que este por ejemplo el, el, el ser humano siempre tuvo la capacidad de hablar pero hace, hace miles de años atrás hace 6 eh, mil 7 mil años atrás el ser humano era un cavernícola el ser humano eh, apenas podía hacer algunas cosas y el ser humano no hablaba el ser humano no hablaba y hablar también es un poder tenemos el poder de expresarnos el poder de la comunicación pero ese poder no estaba desarrollado hace milo, miles de años pero nosotros ya lo teníamos pero el, cuando el ser humano era cavernícola que ya era un que ya era un humano por más que intentaba eh, no podía bueno no lo intentaba no podía hablar porque para empezar no lo intentaba porque no era consciente de que podía hablar incluso si lo intentase no podía hablar porque no tenía el conocimiento o sea eh, hay que ser conscientes de algo eh, una cosa es que se pueda y otra cosa es que tú, no, que tú no puedas que tú no tengas el conocimiento para hacerlo o sea, se puede volar es real, existe, puedes levitar puedes volar por los cielos pero tú no tienes el conocimiento para cómo eh, desarrollarlo para cómo hacerlo pero sí es posible y regresando al ejemplo de los cavernícolas, es muy interesante porque ellos no aprendieron solos a hablar. Eh, a ellos les enseñaron seres del espacio. Ah, se me apagó la cámara, perdón. A ellos les enseñaron seres del espacio, seres extraterrestres a hablar, a comunicarse. Y el ser humano no sabía que tenía este poder o el ser humano ya pensaba en ese tiempo pero no podía expresarse, no podía hablar y tal vez el ser humano eh, pensaba que podía hablar, era algo que podía existir o no pero que era imposible para él hacerlo y ahí fue cuando los seres extraterrestres le enseñaron a, a, a hablar al ser humano, ¿qué nos quiere decir esto? Que estos extraterrestres le dieron el conocimiento a, eh, a estos humanos para que pudieran hablar. Esto nos quiere decir lo siguiente. Que sin práctica no, puede, no se puede lograr nada. Sin práctica tú no puedes lograr nada. Por eso de verdad les soy lo más sincero posible que desde mi corazón que se puede ser. Todos los días hagan meditación. Todos los días practiquen la meditación. Eh, encuéntrense. Por a, para. La meditación es la mejor forma para eh, desarrollar eh, un poder. Y ahorita voy a estar diciendo más formas de cómo desarrollar la, le, la limitación. Eh, porque la meditación es una manera, es un método para encontrarse con uno con uno mismo con el, con el poder oculto que tiene uno mismo entonces que nos vuelvo a repetir sin práctica no se puede lograr nada entonces si tú quieres uh, lograr esto tienes que meditar si no meditas no vas a poder eh, desarrollar ningún poder eh, ¿sí? eh, eso es eso es lo que les lo lo, lo que les eh, quiero decir entonces hay varias claves en todo este tema que sin duda se tienen que eh, aplicar y bueno eh, pues para decirles que también para poder volar ahora que estamos en, este, eh, en todo este tema les voy a dar un consejo ahorita no puedo pararme porque no tengo micrófono pero eh, ustedes cuando quieran intentar volar pueden intentar eh, pararse pueden pararse y lo que tienen que hacer para intentar levitar, flotar o, o volar como ustedes quieren, quieran decirle lo que tienen que hacer es pararse en una posición vertical y empezar a relajar todo su cuerpo cierren en ese momento su cuerpo cierren en ese, perdón, cierren sus ojos en ese momento cierren sus ojos relajen todo su cuerpo eh, y traten de entrar en el cuarto estado el cuarto estado es, es un estado que usan los monjes tibetanos eh, para levitar es el estado que usan para levitar ellos entran en este cuarto estado que es como estar soñando pero sin estar dormido o sea ustedes tienen que soñar pero sin estar dormidos porque en este cuarto estado ustedes pueden mover eh, tienen un sueño lúcido en el cuarto estado tú tienes un sueño lúcido y como ustedes saben en los sueños lúcidos tú no tienes límites tú puedes hacer cualquier eh, cosa en los sueños lúcidos eh, la gente que tiene estos sueños lúcidos puede hacer lo que quiera en sus sueños Sí, entonces desde este sueño vamos a eh, va, va a ser nuestra vamos a estar en nuestra conciencia con este sueño en este cuarto estado vamos a poder estar manejando nuestra conciencia y por medio no, eh, por medio de nuestra conciencia vamos a, a estar eh, pudiendo mover nuestro cuerpo nuestro cuerpo lo vamos a mover estando en el en cuarto el, en el cuarto estado por medio de un eh, sueño lúcido, así vamos a, a estar moviendo nuestro cuerpo físico hasta que pueda elevar y levitar y, y eventualmente podamos volar, ¿Sí? entonces por eso es muy importante intentar eh, entrar en este cuarto estado, porque en este cuarto estado podemos eh, tenemos Somos básicamente nuestra conciencia eh, controlando nuestro cuerpo físico, y es ahí donde podemos eh, tomar el control total de él para hacerlo elevarse eh, o, pues sí, volar. Sí, entonces, eh, hay que tomar en cuenta esto: intenten hacer esto, in hagan estas claves que les sé. Eh, que les he dicho empiezan a, a alimentar su fe empiecen a, a creer cuando a ti te interesa algo tienes que creer tienes que ponerle fe porque si eh, para lo que tú quieras desarrollar en tu vida no solo con los poderes si quieres que algo te funcione ponle fe bueno ya más adelante vamos a hablar eh, más a fondo sobre las claves para desarrollar eh, los poderes pero espero yo con estos ejemplos haberles eh, abierto un poco más la, la mente y les vuelvo a poner otro ejemplo que precisamente es que eh, incluso el humano eh, hace mucho tiempo tenía el poder de hacer muchas cosas que desconocía que podía hacerlas y que ahora ya puede, ya puede hacer eh, por ejemplo al principio el humano eh, no, no podía usar sus piernas no podía caminar erguido como ser humano para, en un principio para, para el ser humano para el cavernícola esto era imposible hasta que eventualmente los extraterrestres le enseñaron a hacer esto eh, pero ahí, ahí, se, ahí se uno puede eh, darse cuenta de cómo el humano tiene capacidades de, la, de las que, no, de la, que puede hacer. Pero que no es consciente, que no tiene el conocimiento, que no sabe cómo eh, hacer, hacer esto. ¿no? Entonces recuerden amigos, es muy importante creer para poder lograr. Vamos a dejar este tema aquí y espero haber eh, podido solucionar algunas dudas espero haber podido aclarar algo y voy a estar eh, haciendo muchas más videos de este tipo porque sé que les gustan mucho y bueno vamos a hacer una segunda parte de este video si les gustó el video por favor denle like activen las notificaciones si pueden unirse unanse está muy barato eh, denle like al video por favor regálame un like amigo, si te gustó el video con eso me ayudarías muchísimo regalándome un poderoso like es lo único que te pido muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo de paralogía